Tengo, para que me ames de verdad, dime qué es lo que debo hacer, para que te importe de verdad. Qué proeza debo realizar, qué debo de hacer en la noche, para no soñar contigo, porque siempre hay un mal despertar, cuando veo que no estás conmigo. Cuando veo que no estás conmigo Tengo que gritar para que me escuches Tengo que callarme para no herirte Tengo que disimular mi desespero ¿Cuándo conseguiré lo que de ti quiero? Me pides que te pida perdón a veces Y no entiendo por qué no veo el motivo Me comporto contigo tan dignamente Cosa que tú no haces nunca Conmigo Siento una tristeza enorme en mi ser Nunca he escuchado un te quiero De ti Siempre estoy sufriendo aquí A tu lado Tengo sensación de estar para ti Anulado. Tengo que gritar para que me escuches Tengo que callarme para no herirte Tengo que disimular mi desespero Cuando conseguiré lo que de ti espero Tengo que disimular mi desespero cuando conseguiré lo que de ti espero.